Hola, uh, como gran novedad, como cosa que nunca sucede, me compré unos libros. Así que, vamos a ver los libros. Chao bolsa. Aquí hay unos anuncios que, ustedes saben por la calle siempre te dan anuncios. Subwitch, so odontología, bueno, aquí no importa. Y ya, vayamos por los libros. La balada de María Abdalá, Juan Gozain. Juan Gozain es un autor colombiano, me lo han recomendado mucho. He leído un libro de cuentos eh, de este mismo autor, muy bueno, así que tengo grandes expectativas sobre esta novela. Eh, eh, me dijeron que era una de sus más reputadas. Tú, eh, Katy, creo que también la has leído ¿Has oído hablar de esta novela? Sí, la leí y me gusta mucho porque tiene una narrativa en parajes selváticos costeros colombianos y los recursos pues, que usa para describirlos son bastante bonitos Muy Quizás te resulte romántico Bueno, tú sabes, no todo es perfecto Vamos a leer rápidamente lo que dice acá eh, una bella novela, escrita la saga de una pareja de inmigrantes que después de abandonar su tierra en el Líbano, se reúne en una aldea del Caribe de nombre imborrable San Bernardo del Viento para construir sus propios sueños y delirios en medio de esta historia de amor evocada por el fantasma del hijo muerto en una corraleja por las astas de un toro, otros personajes del pueblo nos encantan con sus pequeñas miserias y sus deslumbrantes hazañas Ve hasta tiene cualidad con lo de los eh, inmigrantes de Medio Oriente en azarosas vidas en otros países. La balada de María Abdala, Juan González. Abdala, no tiene tilde en la a. Gracias. Okay. <ríe> Vayamos con el segundo. Luis Sepúlveda a muchos sí les debe sonar este autor y esta novela se llama Nombre de Torero uh, este debe ser mi sexto o séptimo libro que consigo de Sepúlveda me gusta mucho su autor el, el estilo del autor eh, su novela más famosa eh, el viejo que contaba historias de amor tú lo has leído Cate, sí, ¿cierto? lo he leído sí, sí, sí. ¿te gustó? Severísima, recomendada bueno, este es un autor chileno eh, no he leído muchos autores chilenos realmente este, no me pregunté por qué pero pero si alguna vez se topan con un libro de Sepúlveda no lo duden todos los que me he encontrado y he comprado y he leído han sido buenos eh, no tiene pierdo. y bueno luego de este pequeño unboxing vayamos por el contenido de nombre de torero. Hmm. La Gadráutula uh, obviamente no es un torero, no sé cuál es la relación, es un hombre de, con un maletín del que van cayendo monedas, me parece. Y veamos qué, qué cuenta. En los años sombríos del nazismo, desaparecen de un rincón secreto de la prisión de Spandau unas valiosísimas monedas de oro. Casi 50 años después, caído el muro de Berlín, dos personajes oscuros pero poderosos, con un pasado político turbio, contratan cada uno por su lado a dos antiguos combatientes, Juan Belmonte, el que tiene nombre de torero, y Frank Galinsky. En paro laboral e ideológico, ambos deben partir en busca de un botín robado que nadie se atreve en realidad a reclamar oficialmente. Belmonte acepta el encargo por amor a Verónica. Galinsky, por un viejo hábito de obediencia militante cuyo ideal es ahora el de enriquecerse como todos los demás. Al mismo tiempo, al otro lado del mundo, un viejo humilde y solitario recibe un misterioso mensaje. ¿Llegarán a enfrentarse Belmonte y Galinsky? ¿Existe realmente el tesoro? ¿En tiempos implacables como los que vivimos vencerá el amor o la codicia? Esta novela es del año... ¿Qué año? ¿No dice? ¿Dónde estás? No, 1994. O sea que ya tiene sus añitos. Ahí pueden ver. Primera parte, intermedio, segunda parte, tercera parte. Se ambienta en Berlín, Hamburgo, Santiago de Chile, Tierra del Fuego. Interesante. Estaremos leyéndolo próximamente. Vamos con la tercera novela comprada, Terry Pratchett, Soul Music. Si les gusta la ficción, si les gusta la fantasía, eh, seguro que han oído de Terry Pratchett. Es un autor muy famoso, lamentablemente ya falleció, eh, pero han quedado sus obras, entre sus obras principalmente la serie del mundo del disco. Una serie que creo que tiene como 30 volúmenes o algo así y no todos los volúmenes, eh, eh, o sea, es, es una serie que tiene varias subseries, ¿no? Entonces, este, y cada una como que desarrolla una temática diferente, distintos a personajes, es muy este, elaborada, eh, tiene millones de fans en todo el mundo y bueno, eh, una de las cosas que me gusta de esta colección es que mantiene las carátulas originales y me parece que esta es una de ellas ¿no? hay algunos libros en los que no mantienen la carátula original en esta sí Soul Music eh, pueden ver un esqueleto en una moto con una guitarra colgando bueno, en los detalles más saltantes eh, es... Eh, el personaje de esta novela es la muerte Así que ya ahí le van cogiendo el sentido a, a la carátula. Vamos entonces con la pequeña reseña que hay atrás del libro. Hay una muerte en la familia. Acaban de recordárselo a Susan, para su desgracia. Porque precisamente ahora la muerte acaba de desaparecer. Y ella, su nieta adoptiva, ha de encargarse del negocio familiar. Sin embargo, pese a montar el caballo blanco y empuñar la guadaña, todos parecen empeñados en querer confundirla con un hada, y encima también está con esa música con rocas dentro que se está adueñando del mundo disco, es nueva, es pegadiza, tiene ritmo y se puede bailar, está viva. Soul Music es una historia sobre la memoria y el deseo de olvidar, y también una historia de sexo, drogas y música con rocas dentro, o al menos sobre una de las tres. Pero sobre todo, es la decimosexta entrega de la serie del mundo disco del genial Terry Pratchett. Más que recomendado, obviamente. Y vámonos por el cuarto y último libro que compré hoy día. Eh, de repente a muchos no les suena este autor, Fred Paul, eh, un autor ya fallecido, eh, esta novela se llama Pórtico, y bueno acá le han puesto los anales de los Hitchi, pero más lo conocemos como la saga de los Hitchi, ¿no? una serie de cuatro novelas, de las cuales esta es la primera acá también le han puesto que todos los premios que he recibido una de las novelas más premiadas de la ciencia ficción Fred Paul de hecho fue uno de los autores que eh, se puede considerar clásicos Escribió, empezó a escribir eh, muy temprano, muy joven y se hizo eh, muy conocido, hasta los últimos años de su vida él fue un, uno de los más animosos, animados, eh, miembros del llamado fandom de la ciencia ficción norteamericana. Eh, pero bueno, una de sus primeras novelas más eh, conocidas fue una que se llamaba eh, Mercaderes. algo así. Ah, um, me falla la memoria en este momento. Eh, la escribió junto con otro autor que se llamaba Cyril M. Kornbluth. Y bueno, eh, esta novela eh, de alguna manera lo volvió a, al mundillo de la ciencia ficción porque tenía unos cuantos años eh, fuera del, del ambiente, digamos. ¿no? A ver, en Pórtico, Fred Paul retoma y vigoriza la línea especulativa que le puso a la cabeza de la ciencia ficción mundial. Esta es la primera novela de una tetralogía cuyo hilo conductor es una misteriosa especie extraterrestre, los Hichi. En ella, un grupo de humanos descubre una base espacial, legado de una civilización huida de nuestra galaxia mucho antes del origen del hombre. Esa base abandonada es el misterioso Pórtico, que en otro tiempo se abría a todas las maravillas del universo y a todos sus horrores. Ganadora de los premios Hugo, Nebula y John eh, W. Campbell Memorial, Pórtico es la única obra en toda la historia de la ciencia ficción que ha obtenido estos tres galardones. Bueno, de repente era verdad hasta el momento que escribieron esto, me parece que ya alguna otra también lo ha logrado después. Esta novela, veamos, es del año 76-77. Así que en, en ese tiempo la... Eh, la trama que les acabo de leer eh, era un poco más original que lo que les puede sonar ahora ¿no? que ya eh, varias películas de ciencia ficción han tocado una temática similar y, si les soy sincero esta es la segunda vez que compro esta novela porque yo la tenía en una de las primeras ediciones este, que salieron en pero... ¿Desapareció? Se fue me Encontró su dueño Así que me la he tenido que comprar de nuevo eh, Algo más que les quería contar de esto Pues... Como verán El, He comprado dos novelas de literatura Podría decirse mainstream y dos de ciencia ficción y así que más o menos eso es el derrotero que sigue mis lecturas estos días cuando me compre más libros, nos vemos de nuevo bye